Bueno, muy buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a RoboJam Ecuador 2021. El día de hoy es sábado 14 de agosto y vamos a arrancar con, con el inicio de este evento virtual a través de la plataforma digital de Facebook. Como saben, ya pueden seguirnos en Ecuador, en, en perdón, RoboJam Ecuador. Eh, en nuestras diferentes redes sociales, pero en esta ocasión les invitamos a dar like a esta transmisión y a compartir la misma. Mi nombre es Jake Guatemala y junto a Ricardo Cañar y Doménica Castro vamos a ser testigos de las habilidades que nuestros participantes nos demostrarán en esta edición de RoboJam Ecuador. Agradecemos primero que nada el apoyo de nuestros aliados estratégicos como Corporación Wolf, Dicenza Ferreterías, eh, Dicenza Totoras en Ambato y a todo nuestro grupo de staff. Bueno, primero que nada, tengo el gusto de compartirles la misión de RoboJAM, un proyecto que nace desde el país hermano Colombia y que tiene un propósito definido para la TAM. Eh, Mister Roboto, quien es el director de RoboJAM, nos menciona que nuestra misión es promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la solución de problemas en un ambiente competitivo, donde los participantes construyen y programan robots que luego son presentados en una competencia, con equipos nacionales e internacionales. Aspiramos a ser el torneo de robótica virtual con mayor representación a nivel global para el año 2025. Bueno, eh, desde, la, desde una perspectiva personal, esta misión, y agradecemos como siempre la, la invitación de todo el staff que conforma RoboJam Ecuador, para nosotros es es un gusto realmente estar y formar parte de estas iniciativas. Hace dos días nada más recordemos que fue el Día Internacional de la Juventud y debemos recordar como el, el punto o la, o, o la importancia de la juventud que tiene hoy por hoy en la sociedad. Nosotros como jóvenes y bueno, los que son más jóvenes que nosotros también, ya forman parte de soluciones eh, a de soluciones locales y de soluciones globales también. Y qué bonito que a través de la tecnología y a través de los robots podamos impulsar la creatividad de todos estos eh, participantes, ya sean niños, niñas y adolescentes, que vamos a estar conociendo en, en un minuto. Pero bueno, antes de empezar el concurso, déjenme contarles que tengo algunas, eh, algunos descubrimientos de tecnología que quiero darles como datos curiosos esta mañana. Y es que en la era de la información eh, ya no existen edades para alcanzar el éxito, como sabemos. Y muestra de esto son los nuevos genios de esta generación, muchos millennials, como por ejemplo Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Matt Bullenware, fundador de Automatic y WordPress, eh, Body Murphy y, y Reggie Worm, creadores de Snapchat, y una larga lista de jóvenes que muchas veces antes de los 20 años de entregaron una, un gran aporte al mundo de la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones. Tal como ellos, y aunque no sean igual de mediáticos, existen también adolescentes que se han destacado con descubrimientos, que engrandecen la ciencia con inventiva práctica, y sus inventos son soluciones para la salud y el medio ambiente, aprovechando la tecnología para estos fines. Y hablo, de, y hablo del medio ambiente y me gustó como dar estos ejemplos, porque, eh, como saben, hace, mucho, hace poco tiempo las Naciones Unidas eh, también lanzó un comunicado y un jalón de orejas para todo el mundo porque debemos cuidar eh, de mejor manera el medio ambiente porque estamos en un punto de, de no retorno. Entonces, qué bueno que la tecnología nos pueda ayudar a conseguir este objetivo. Entonces, el primer, el primer invento que les quiero contar está a cargo de Boyan Slat y se llama Ocean Clean Up. Este niño se ha preocupado por el medio ambiente y el futuro del mismo, ya que creó un super dispositivo que puede limpiar los océanos de plástico y desechos. Así es, un joven que se preocupó por lo que a muchos no les interesa. Su compañía de Ocean Clean Up eh, tiene sede en San Francisco y está desarrollando pilotos que en pocos meses ya han retirado toneladas de basura de los mares. El segundo invento que les quiero contar es, eh, a cargo, está a cargo de Luis Cruz y es el Airboard. Luis Cruz le preocupaba que las personas con problemas eh, motrices no puedan comunicarse efectivamente de manera escrita y por eso creó el Airboard, un sistema informático de mecanografía que se controla a través del movimiento de los ojos. Que puede este, este artefacto es sumamente útil para que las personas con capacidades motoras limitadas puedan escribir sin mayor dificultad. Y bueno, y el tercer y último invento que les quiero compartir la mañana de hoy está a cargo de Jack Andraca, y es el detector de cáncer. Una muestra de la genialidad de la, eh, de la juventud es el detector de cáncer creado y programado por Jack Andraca, esto funciona con solo cinco minutos a través de un sensor de piel que detecta un proceso cancerígeno en el páncreas, ovario o pulmón. Eh, no sé si toda la gente que, bueno, eh, que está conectada en, en algún momento debe conocer o debe haber tenido un familiar que pasó por, por este tipo de, de enfermedad y no sé si pueden imaginarse cuántas vidas se puede salvar a través de este dispositivo gracias a una, eh, una prevención a tiempo, ¿no? Eh, bueno, a mí me fascinaron toda, todas estas propuestas y por eso las, las quise compartir con ustedes. Espero que ustedes también y, y a través de estas iniciativas, de estas ideas, puedan tener también ustedes la oportunidad de, de llegar lejos a través de la tecnología. Y bueno, les contamos que hace pocas horas también se desarrollaron ya dos categorías más con videos resultados que nos envían los participantes y que nos están enviando todavía. ¿no? Estas son eh, RoboSketch y, y Drisk. This right. Sí, me corrigen por ahí si, si lo estoy pronunciando mal. Y si no, pues también es que mi inglés es británico. Entonces, eh, tal vez por eso no me, no me entiendan muy bien. <ríe> no, mentira. Eh, bueno, quiero contarles un poquito de estos, de estos dos concursos antes de pasar con, con el evento que tenemos de, en, en pocos minutos. Y, y es que RoboSketch es, un, es una categoría hecha para menores de 12 años donde la, la idea básicamente es dibujar una figura determinada con el robot Simulado. Eh, cada equipo tendrá hasta 90 minutos para enviar un video con la solución, así que estamos pendientes de sus videos chicos. Y Drive, Drive eh, es, un, es una categoría para todas las edades y básicamente eh, consiste en recoger unos discos de colores y llevarlos a unas posiciones específicas. Eh, esto también se va a informar, eh, o pueden enviar, perdón, los videos hasta los próximos 90 minutos, así que estamos pendientes de, de sus videos. Y bueno, ya para dar paso y no, y no mucho preámbulo, esta mañana vamos a arrancar con la categoría de Bumper Bot. Eh, ¿Y qué es Bumper Bot? Es una categoría para todas las edades y consiste en retirar una serie de 10 obstáculos de una pista en un tiempo de dos minutos, sin salirse de la pista mientras esto se hace. Y bueno, ya para comenzar, solo quiero presentarles a los participantes que nos van a estar acompañando esta mañana, eh, hablamos de Víctor Gabriel Toaza Changmana, con su robot Wally -E, de la Escuela de Robótica Nastratech eh, de Ambato. También tenemos a Denise Andrés Hidalgo Aguirre, con su robot Atom, eh, igualmente de la Escuela de Robótica Nastratech de Ambato. Eh, Ambato está presente esta mañana, un like para toda la gente que nos está observando desde Ambato. También tenemos a Carlos Ramírez con su robot Ícaro. Ícaro eh, es del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. Y también tenemos eh, un, una persona de, de, de manera internacional. Nos acompaña Isaac López con su robot Hiro, o Hiro, eh, me imagino que es la pronunciación de la Escuela de, eh, MAPLE Bots Robotics de Calgary. Esto queda en Canadá, así que un saludo también para la gente que nos está observando de manera internacional. Recordemos que en, en esta edición nos acompaña también gente de diferentes partes del mundo, vecinos eh, como Colombia, Perú y también gente que se encuentra desde Canadá. Bueno, si dan más preámbulo, también quiero comentarles que los jueces de esta mañana, eh, de, este, de esta categoría, es Roberto Salazar, Eduardo Restrepo y Vicente Álvarez, a quienes desde ya agradecemos por su presencia y por su participación en esta edición. Bueno, le quiero dar el paso eh, ya a, a Roboto. Estamos por aquí, eh, déjame, sí, a Mr. Roboto, exacto, le quiero dar el paso a Mr. Roboto que nos va a estar ya dando la bienvenida a, a todos los participantes que ya mencioné y va a estar también contando un poco sobre de, eh, las reglas de BumperBot. Así que, Mr. Roboto, te... sigo contigo. Gracias, Jake. No, eh, es, es disc drill. Lo que pasa es que el acento, tu inglés es in inglés quiteño, por eso eh, a veces no comprende no lo comprende no hay problema pero mira eh, para ir para aquellos que no están viendo cómo se puntúa y cómo se juzga la categoría de, del bumper bot vamos a tener una pista rectangular que tiene dos líneas horizontales en, en, en, en el medio hay un hay 10 obstáculos. nosotros vamos a poner a decir de dónde sale el robot el robot puede salir de cualquier posición o sea, la posición del eh, digamos que aún no se les ha dado a los equipos, ya se va a decir cuál es la posición de la primera. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar, eh, bueno, vamos a empezar el tiempo, tienen 120 segundos para sacar los obstáculos. Por cada obstáculo que sacan, da 10 puntos, y cada segundo sobrante, si terminan eh, el reto antes de los 120 segundos, que son los dos minutos, cada segundo restante es un punto adicional. Cada equipo tiene tres rondas y es la sumatoria de cada una de estas rondas, la sumatoria total la que da el ganador. O sea, eso no significa que porque a mí me fue muy bien en una ronda, mal en la segunda, he perdido. No, es la sumatoria total. Entonces es, que okay, ya gané. No, hay que esperar rondas para ver. Hemos tenido casos donde equipos que hacen una mala primera ronda se recuperan y quedan en segundo o primer lugar. Entonces, el pasar, eh, no hay nada escrito, todo hay que esperar hasta el final. Entonces, ya vamos eh, empezando. Entonces, ya cuando me diga, iniciamos, Jake. Sí, ya creo que tenemos a, a producción también alistando los, los preparativos, así que estamos a, a la espera de, de la orden, ¿no? Para arrancar, así que. Creo que tengo por acá Marcelo, también quien es parte de, del staff. No sé si, si nos confirma si están listos para, para el duelo. <risas> Listo, muchísimas gracias Marcelo. Entonces en este momento eh, voy a compartir la pantalla para mostrar la posición inicial. En el orden en que vamos a salir es primero sale eh, Maplebots, luego sale el equipo de la Escuela Técnica de Sucre, luego sale el robot Atom y por último el robot Wally. -E. Entonces para que lo tengan presente en este momento estoy compartiendo pantalla para mostrar. La posición inicial, un momento. Ahí pueden ver todos los equipos. Entonces, la in posición inicial es en el centro, mirando hacia la izquierda. Entonces, el robot en el centro, mirando hacia la izquierda, o sea, la parte de adelante, la que tiene en contacto con los vasos, está mirando al lado izquierdo hacia la línea. Así debe salir el vaso. O Esa va a ser la primera posición. ¿Listo? Entonces nos preparamos por favor con Maple Bots. Maple Bots, Isaac, ¿estamos listos? Isaac, ¿estamos listos? Henry, Isaac. Hola, um, perdón, pero estamos teniendo problemas técnicos y podemos ir al final. Lo no hay problema. Mucho. Te dejamos para el final de la ronda, no hay ningún problema. Ver, entonces gracias. vamos con, dale tranquilo. Entonces vamos con Juan. Juan de la Escuela Técnica de Sucre, ¿estamos listos? Sí, entonces tenemos un momento, como me dijeron que era el segundo, Estás esperando. Y ahorita la da, dale, da, Dale tranquilo. Te esperamos, te damos un par de minutos. Mientras tanto, eh, Marcelo, ¿a quién tenemos que agradecer? ¿Agradecemos a los patrocinadores? Eh, sí, agradecemos a los patrocinadores de este evento. Eh, en esta categoría en especial tenemos la, el patrocinio de la corporación Wolf. Ahí pueden encontrar componentes, desde componentes electrónicos, kits robóticos, todo lo que necesiten para elaborar sus proyectos. También la Academia Robot World, donde pueden aprender eh, programación niños y, y niños de, desde el, a partir de los ocho años en adelante. Cuentan con varios cursos y lo, los vamos a estar contando a lo que avanza este evento. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Juan. Bueno, y mientras tanto, sino que Jake... Cuéntanos, cuéntanos un poquito, eh, ¿tenemos algún otro dato curioso por ahí? Bueno, pues, o sea, de manera personal, eh, como les comentaba, hace, hace pocos días fue el Día Internacional de la Juventud y desde las Naciones Unidas esta fecha es, eh, marca una, un, eh, un encuentro importante a nivel de, de juventudes, ¿no? Eh, anualmente se habla... Muchísimo de dar este tipo de oportunidades y capacitaciones y espacios para que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes también puedan, cre puedan crecer en diferentes áreas. Eh, para mí, esta, este tipo de espacios, eh, como el que estamos generando el día de hoy a través de la tecnología y de la robótica, va a solucionar problemas que, que a corto y largo plazo tenemos como sociedad. Entonces, qué bonito y, y felicidades también, uh, como, como le he dicho a todos quienes forman parte de esta iniciativa y todos los participantes también por sumarse con con, eh, con con sus con sus inventos. Y como estamos viendo, ya Juan nos está compartiendo pantalla. Entonces, eh, en unos minutos vamos a, a conversar igual para, para saber eh, las perspectivas de cada uno de, de los jueces y también de, de ti, Mr. Roboto, porque entiendo que tú fuiste parte de, de estos organizadores, de, de fuiste como el... El líder de, de, de crear estos espacios, entonces sí me gustaría saber cuál fue eh, lo que te motivó como para crear estos, estos espacios para jóvenes. Muchas gracias, Jake. Sí, yo fui el que inició el incendio, yo fui el que empezó con el desorden. Eh, <risa> más o menos esa, esa sería la conclusión. Eh, pero bueno, Juan, estamos listos. Ya empezamos, entonces a tu cuenta nos dejas saber, jueces, ¿estamos listos con cronómetro? Listo, listo. Entonces, tenemos cronómetro normal y simplemente vemos cuántos eh, segundos se demora y luego hacemos la resta y la conversión. No hay ningún problema. Juan, empezamos a tu cuenta. Listo, entonces, 3, 2, 1. Bueno, ahí, ahí empieza, eso es como una, una forma de robot, robot bastante sigiloso, ¿no? Va como a paso lento, pero pero seguro. A ver, yo quiero yo quiero que Jake que Jake me diga cuál es su predicción. A ver, ¿cuántos puntos vamos a tener aquí en esta, en esta categoría? Normalmente el máximo, te cuento que el récord está en 205 puntos. Ese dos, es el récord en, un, en una ronda. 205 puntos. Wow, o sea... Es sacarlo en 15 segundos. Lo han sacado en 15 segundos. es el récord que tenemos que lo hizo un robot de Argentina, el robot titán de Cardenal Stepinac. Pero me, me imagino que, eh, por ejemplo, el tamaño del robot también influye muchísimo, ¿no? Es un tamaño determinado para, para todos y todas. Claro, mira, hay hay una hay un límite máximo, Ajá. no hay un límite mínimo, o sea, eh, hay un tamaño máximo. Uy, ese robot no se oh, quiere, ya se, le pegó. Se, se amañó el, el vasito, se le pegó el vasito, se le pegó el vasito. Bueno, esperemos que pueda sacar más, eh, pero ese vasito ahí como que no se quiere ir. Eh, el caso es que, mira, sí, hay un tamaño máximo de 20 por 20, eh, ese es el tamaño límite, pero puede ser más pequeño, o sea, no hay... Un, un, un límite mínimo. Hay quienes... No necesariamente el robot de mayor tamaño es el que gana. Ya se, se trabó ya ahí. ¿Se trabó? Entonces, espera espera que termina, espera que termina, porque ya va a terminar. Porque yo quiero ver si el vaso está afuera, el, está el encuadre fuera. Eso, el encuadre de la cámara te iba a decir, Juan. Perfecto. Ya, ya se fue. Listo. Tiempo. Entonces, ¿me haces un favor, Juan. Sí. me muestras el vaso en arriba a la izquierda que no sé si está tocando línea está tocando, ¿cierto? ¿o no? sí, sí, sí, está, tocando. sí está tocando entonces eh, yo tengo cinco vasos, no más eh, por fuera, o sea, cinco adentro 50 puntos ¿correcto jueces? sí, 50 puntos Listo, perfecto. Entonces nos vamos con esos 50 puntos. Un momento aquí para la Escuela de Robótica de Sucre. Entonces en este momento vamos, esa fue la primera ronda, no se desanimen, igual nos quedan otras dos rondas más. Y vamos con el robot Atom en este momento de Nastratech. Dennis, ¿andas por ahí? Sí, ya ahorita ya, ya voy a prender la cama. Solo ordeno aquí un poco. ¿no? Mientras Dale. se prepara, eh, Denis, recordarles a los participantes y también a quienes nos acompañan en esta transmisión, que el primer premio para para los participantes de Bumper Bot son 50 dólares y una acreditación al RoboJam All Stars. Para el segundo lugar tenemos 20 dólares y también una acreditación al RoboJAM All Stars. Y el tercer lugar se lleva una acreditación al RoboJAM All Stars. Entonces, son muy buenos premios. Esperemos lo mejor de la suerte de a todos y que se lleven estos estupendos premios para que mejoren sus robots eh, y sigan participando siendo parte de la tecnología. También, también me gustaría acotar que, que ya nos estamos observando alrededor de 12 personas en, en la transmisión en Facebook Live. Eh, un saludo también a, a las personas que están comentando: María eh, H. Cabrera, desde el majestuoso Cotopaxi, nos saluda. Henry eh, Anco, igualmente un saludo para ti, desde el Club de Robótica Serco CER, de, de Arequipa, de, de Perú. Nos están observando también desde otras partes del mundo y eso es bueno saberlo. Así que los invitamos, como siempre, a participar, dejar sus comentarios en la transmisión y también compartirlo. A Gerrihanco, el CertiCop, que está desde Arequipa. Un gran saludo. Una persona que también ha participado, participó, también está participando con algunos de sus pupilos. En, aquí en Rojama, Ecuador nos está acompañando, no en esta categoría, pero en otras estarán en, en Bipel Race y también pues ha participado, él ha participado creo que en donde lo dejen él ha estado en Perú, ahora está aquí en Ecuador y bueno, él, él, él dice que él es peruano pero orgullosamente de la República Independiente de Arequipa es lo que dice él no eh, Arequipa tiene, <ríe> ellos dicen que es una República Independiente más o menos bueno eh, listo, Denis cuéntanos ya, ya, ya estoy lista ya. Bueno, por favor la cámara para poderte ver. Gracias. Te vamos a pedir, eh, la, ten, la tienes horizontal, pero para que rote, tienes que tomar la cámara y ponerla primero hacia el frente, como si estuvieras apuntando a un espejo y luego volverla a bajar. Porque si no, está en este momento vertical. No, pero primero... Ponla hacia arriba, como si fueras a enfocar a alguien que está enfrente de ti. Eso, ahora sí. Excelente. Ahora sí. Ahora sí la puedes alejar para que veamos todo. Tenemos que ver todo el perímetro de la pista, por favor. Ahí, perfecto. Uh, excelente, excelente. Pues, ¿estamos listos? Listos. Bueno, simplemente para advertirle a, lo, a los a los que nos están viendo que como el participante está atrás, él lo está poniendo a su izquierda, ¿listo? Entonces, para que no es que lo está poniendo hacia la derecha, no que lo está poniendo a su izquierda, lo cual fue lo que la instrucción que se dio. O sea, que estamos bien. A tu cuenta, ¿lo puedes poner, por favor? Ya, uno, dos, tres. Wow, ese sí está rápido. Va por sacando. Uy, ese sí fue la cachetada del vaso. O sea, sacó ese vaso súper rápido. Nos quedan tres vasitos adentro. Vamos a ver si eres capaz de sacarlo rápido. Ahí va por ese vasito que se le escapa. Uy, no. Me están poniendo a sufrir, me están poniendo a sufrir. Todos, todos con el corazón en la mano. Está... Inició fuerte, inició bastante fuerte. On Fire, yo le diría, el robot de Dennis, Atom. Si no me equivoco es Atom. Y ya, ya le queda creo que un vaso, un vaso nada más. Así que vamos Atom, dale, dale. No, corto. todavía hay dos, hay dos. Hay dos ¿Hay porque dos? el robot tiene que salir completamente, sí. Hay dos, si el robot sale y entra, se considera dentro. A no ser la única excepción es el que sea el último. Uy, uy, estuvo a punto de salir ese robot. Listo. Ahí sí. Queda uno, queda uno, queda uno, vamos. Ya está fuera. Vamos, ya, fue. ya. está afuera. Es Listo. Pues es tiempo. 67. Yo tengo 1,20. Yo tengo, tengo minuto 20. 1,20. 1,20. 1,18. 1,20. Eh, Vicente. 1,18. ¿Sí? ¿Tú tienes cuánto? 1,18. Roberto. Ah, Vicente, 18. ¿Y Roberto? No, 1,20 tengo yo. Ah, bueno, yo tengo 1.20, Vicente 1.20 y 1.18, queda 1.20 entonces. Eso significa que sobraron 40, 40 segundos. Eh, de esos 40 segundos son 40 puntos adicionales con total de 140, ¿correcto? Sí. Nos, nos contabas, contabas Mr. Roboto, que el récord fue un robot de Argentina con 12 segundos. 12 segundos se demoró en sacar... Con 15, 15. Con 15, 15 segundos. Pero pero mira lo que es, o sea, sacarlo rápido no necesariamente es ganar. Ellos tuvieron 15 segundos en la segunda ronda, pero la primera y la segunda se les salió el robot, entonces no quedaron en podio. Entonces en la primera y segunda ronda lo hicieron... Muy puntaje a pesar de que eh, la primera y la tercera a pesar de que la segunda hicieron récord entonces eh, es importante ser consistente también no eso es, eso es parte de, de del reto no Totalmente. bueno creo que en este momento ya nos vamos entonces con el robot wally -E de Tech. Estamos listos, chicos. Eh, Víctor, Víctor, ¿estamos listos? Sí, ya estoy listo. Dale, por favor, lo pones. Excelente. Recuerda poner un poquito el, eh, la cámara así. Excelente, que podamos ver todo. Excelente. Pues estamos listos. Vicente, Roberto. Sí, listos. Listos, OK. Empezamos a su cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Este, este tiene un, un, un manejo un poquito más, menos explosivo, ¿no? Jake. Está un está poquito más, está más, más calmado. Ajá, está iniciando con, con cautela, pero vamos viendo, o sea, lento pero seguro, ¿no? Como, como decimos por acá en, en Ecuador, excelente. Ahí va sacando. Ya ha sacado la mitad, la mitad la, la, los vasos que están en la mitad inferior, faltan los de la mitad superior. Bueno, faltan cuatro. Vamos, vamos. Súper bien. Ay, ay, quedó en esa esquinita. No, no te quedes en esa esquinita, muchacho. Uy, uy, uy, uy. Necesito ir toda la pista. Por favor, me aleja un poquito la cámara. Gracias. ¡Ah, Uy, está corriendo, ¡Ah, No. Bueno, todavía no, nos queda... 50 segundos. Listo. Quedan cuatro vasitos. A ver. Ya. Sí, bueno, bien. quedan dos, dos vasitos. ¿Puedes los mejorar cuadros. el encuadre, por favor? Un poquito para... Eso, ya para. Eso, enfoquemos los dos vasitos de abajo. Eso, excelente. Eso, ese vasito está súper bien en este momento. Vamos, vamos, nos quedan 10 segundos. Ya nos queda 9, uno. 8, 7, 6, Sacó, sacó, sacó. ¡Uf! Eso estuvo infarto. A mí, yo tengo un minuto 56. 58. Un minuto 56. Queda con 1.56, o sea, cuatro puntos adicionales, queda con 104 puntos. Ese es el robot Wally. -E. Perfecto. Me confirman Bots. si ya estamos listos con Giro, Isaac, Henry. Isaac y Henry nos pueden confirmar. Ya estamos listos para la primera ronda. Déjame les escribo por interno, Mr. Robot. Dale. Sí, puede ser que exista algún, algún problema. Listo, ya. Ah, ya, ya. Ahí está. Henry, me enfocas, por favor, horizontal, por favor, para que la orientación quede bien. No, tienes que, recuerda, pon la cámara hacia arriba, como si estuvieras enfocando a alguien de enfrente de tu vuelve y la vas, para poder que rote la imagen. Eso, ahora sí. Perfecto, perfecto. Ese encuadre está perfecto, Henry, muchas gracias. Un poquito más lejos. Pero... A ver, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, que, que tengo que ver toda la pista, y más, más no se sé ve lo de arriba, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, estatuas, un, dos, tres. Eso, perfecto. Esos vasos me acuerdan con esa cinta al gato ensombrerado. Bueno, está muy bien. Eh, <ríe> a, a tu cuenta entonces, Henry, Isaac. Como un minuto. Vale, recuerda que tienes que poner el robot. El robot tiene que estar mirando la cabecita del lobo, del logo. ¿Listo? Okay. Una, una cosa que me gustaría destacar también de cada participante y es que cada uno tiene su, su creatividad, ¿no? Se le pone un detallito, ya sean a los vasos, a la, a la mesa, y eso también eh, da, da mucho que decir. Yo, yo A mí me gustaría saber, yo no sé exactamente qué edad tienen los, los participantes, y me podrían como comentar porque se me hace súper ingenioso eh, todo lo que están ya realizando. A ver, empezamos con Isaac. Isaac. Isaac, ¿cuántos años tienes tú? Ah, yo tengo 11. 11 años, Isaac. Felicidades. Desde ya felicidades, eres un campeón. Yo a tu edad, con legos, te prometo. Y tú ya sí. tienes un robot, te juro. 11 <ríe> años. y lleva tres participando en robótica. Con bueno, eso te digo todo. Wow. Eres... Te, te espero un gran futuro, Isaac. Sí, tú también. <ríe> Gracias. <ríe> bueno, Isaac, ¿listo? ¿Estamos listos, Isaac? Sí, ya, estaban, de... estaban ahí solucionando algo. Entonces, ¿me puedes explicar? No. Ponelo. left. Eh, eh, mirando el frente del vaso, está mirando la cita del lobo, hacia la línea. O sea, en el centro, del ladito, eso así. ¿Listo? Excelente. A la cuenta tuya, Isaac. Ok. One, two, three. Listo, empieza. Te da algo que lo toques porque no ha iniciado, pero. Sí, yo no sé qué está pasando. Lo... Nulo. Estamos teniendo problemas. En este amor, tienes que tienes que mirar para la siguiente ronda y sac para ver si lo puedes poner en este con este tiempo, el momento ya se considera eh, nulo. Listo. Entonces tienes que, fíjate, para que lo pruebes, ya nos toca para la siguiente ronda. Ya esta ronda se considera nula. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahí para que lo arregles para la próxima. Entonces eh, vamos a, a, a decir cómo va en este momento los puntajes. Entonces tenemos en este momento de forma temporal, temporal porque pues solo va una ronda, y todavía faltan, entonces tenemos 140 puntos, eh, en primer lugar el robot Atom de Nastratec, 104 puntos, Rod Wally de AstraTech con 50 puntos, Ícaro de Instituto Tecnológico Superior Sucre, y es solamente con 0 puntos, ronda nula, a Maplebox Robotics, pero todavía hay dos rondas más, cualquier cosa puede pasar, y entonces vamos a ver cómo sigue, entonces... Vamos a empezar, vamos a darle tiempo a mi PubBots que vaya hasta el final. Entonces seguimos con Instituto Técnico los, eh, Tecnológico Superior de Sucre. Bien, estás, ¿Estamos listos? Sí, eh, en la posición que tengo que poner ahorita es la misma anterior. Ya da muy buena pregunta. Sí, ya te la doy. Dame un segundo, qué pena contigo. Aquí ya la, ya la voy a... Mientras las preparas, Mr. Roboto, me gustaría dar las gracias a nuestros ¿Sí? auspiciantes, a la corporación Wolf S.A., la cual cuenta con tres líneas de negocio, RoboWolf, robótica educativa para niños, los mejores cursos de robótica, Wolf Electronics, la cual brinda asesoría y desarrollo en proyectos electrónicos, y Megatech Importadora, venta y distribución de componentes electrónicos por mayor y menor. Perfecto, entonces en este momento estamos compartiendo con la posición. Entonces en la esquina superior derecha, mirando hacia el vaso, mirando hacia abajo, mirando hacia la línea del centro. Entonces en toda esa esquina lo van a poner hacia la línea del centro, mirando hacia abajo. Esa es la posición. Aquí está el robot y está mirando en esta dirección. ¿Listo? Ok, Juan, cuando estés listo, nos dices para que compartas. Ya estoy compartiendo. ¿Sí se me ve? Perfecto, se ve súper bien. Es, esquí superior derecha. Derecha, derecha, derecha, derecha. Eso puedes poner... El vaso de frente, sí, no hay problema. Podemos desplazar el vaso para el frente. No hay ningún problema. Así quedaría. Entonces. A tu cuenta. Listo. Tres, dos, uno. Y empieza. Bueno, yo creo que, que le combino esa posición a este robot porque va agrupando un poquito mejor los vasos. Vea eso, vea ese Fatality. No, eso, eso casi, casi se lleva los tres vasos de una. Eh, creo que en esta, esta ronda está mejorando mucho este robot. Vamos a ver, ya le queda. Todavía hay uno por allá eh, to, tocando línea un poquito. Ahí ya, ya ahora sí. Quedan tres vasos adentro. Va con muy, muy, muy buen tiempo. Vamos a ver cómo termina. Empezó fuerte, ¿no? Empezó bastante, bastante fuerte. A diferencia de la, de la ronda anterior, tenemos. ve, o sea, ya, ya va de dos en dos, o sea, uno en uno, ya el robot se le hace muy, muy fácil. No sé tú? si todavía está tocando la línea. El de la izquierda, me muestras, por favor. Yo lo paré, pero no sé si está tocando. Está tocando, ¿cierto? Sí. Oh, oh, oh, oh, oh se salió. Me muestras, por favor, ese, ese, esa, esa esquinita de abajo, que es que... Está dos milímetros afuera. Eh, jueces, digan usted yo paré, yo paré para tener el tiempo, pero ustedes determinen. Eh, jueces Roberto. El... Wow. Yo lo veo afuera. Yo mío. lo veo afuera pero, afuera. pero la decisión última la tienen los jueces. No, de ahí yo, la ahí veo, yo la veo afuera. Vicente, la tiene afuera, a Listo. Espera. Oigan, mucho cuidado. cuidado con lo que dice Vicente, que la tiene afuera. Bueno, el paso está afuera en este momento. Entonces, yo tomé un tiempo de 50 segundos cuando iba, cuando sacó ese último. ¿Ustedes qué tiempo tienen? Ah, no, pero eso fue. 55. Sí, yo también parejo esto cuando se lo vi. Roberto. Sí, 55 tengo yo. No sé, Vicente. ¿Y, y Vicente? Yo tengo 56.01. Listo, o sea, vamos con 55. Entonces, eso significa que se duraron 65 segundos para un total de 165. Un total de 165 segundos. Sí. Eh, para el participante cuidar un poquito las esquinas nomás. Y para la próxima tratar de, sí. de nivelar no, claro, por favor. Dicen. Eh, de sí, sí. Pero. La, el, el, la cinta está un poquito levantada, entonces no se ve muy claro si, si salió, Ay, si salió está muy ahí. Entonces, es cuestión de ajustar ese pedacito, ¿sí me entiendes? Sí. Eh, ya. Pero ya, estamos súper bien. Sí. ¡Excelente! ¡Felicitaciones, Juan! Bueno, vamos muy. Ahí Qué remontada, qué remontada en comparación con lo que hizo la primera ronda. Entonces, viste, Jake, yo te decía, nada, uno no Acá, sabe. Final, nada está dicho. Hasta el final. Es... Nada está dicho. O sea, a mí me, me sorprende, me gustaría ver el, el, el streaming final, porque nosotros estamos como esquivando. Buscando la, la esquina, o sea, te juro, llegó un momento donde le veo a los jueces también tratando de, de, de virar de la mirar, sí, sí, para, sí. para tener la, la, la, la visión más objetiva posible ¿no? y determinar en este caso que estaba fuera el, el, el vaso. Eh, también me gustaría, Mr. Roboto, hay mucha gente que nos está observando y que tal vez no sabe cómo funciona realmente este tema del, del vasito y del robot. El robot lo, dete lo detecta de acuerdo a la cinta, tengo entendido. Muy, muy buena pregunta. Mira, el, el, normalmente para detectar se utiliza algo llamado sensores de ultrasonido. ¿Qué es un sensor de ultrasonido? El sensor de ultrasonido es el que utilizan muchos robots. Por ejemplo, este robot, Otto, tiene unos sensores de ultrasonido. Parecen como los ojitos, como los ojitos de Wally. -E. Y esos sensores de ultrasonido lo que hace es emitir una onda y dependiendo de qué tan rápido regrese. Al, tiene un emisor y un receptor él evalúa y determina la distancia al objeto, entonces dependiendo de eso él sabe si hay un obstáculo o no hay no, no necesariamente se tiene que programar con ese tipo de sensor, también hay sensores de toque o se puede simplemente tener una programación base que lo que hace es detectar la línea para que el robot no se salga eso sí lo tiene que detectar, la línea de abajo con un sensor de luz para que no se salga de la, de la pista pero puede tener una programación aleatoria y simplemente ir sacando lo que, lo que encuentre. Pero eh, con el sensor de ultrasonido eh, va más a la fija porque podemos también programar para que vaya más rápido, poner más potencia cuando detecta algo y demás. Entonces, eh, así es como, como de pronto el robot, eh, digamos, que hace ese, ese raciocinio, esa parte de, de, de compilar la programación, ¿no? Claro, o sea, súper, súper interesante porque al menos para las personas que, que no no sabemos de robótica, porque en este caso yo sí me considero alguien muy, muy ignorante en este aspecto y admiro muchísimo a todos los niños que, como Isaac, con 11 años ya pueden hacer este tipo de, de actividades. Eh, porque yo me fijé, o sea, veo que hay algunos robots, por ejemplo, en este caso, que el robot cuando ya detectó el, el vasito se pega hasta que lo saca. En cambio, había otros robots que, como que lo sentían, lo tocaban, pero no lo sacaban. O sea, eso, los sensores que tú hablabas eh, y cómo funcionan y la programación en sí como tal. Eh, entonces, Correcto. bueno, va, vamos, eh, no, no sé con quién nos toca ahora, qué, qué persona. Seguimos no... con Astra Tech con el robot Atom y se prepara Wally. -E. Ya, perfecto, ya tenemos imagen por ahí. Eh, si nos puedes virar la, la cámara, por favor, de manera horizontal. Recuerda lo que hemos dicho, Denis. Eso, sí. excelente. Bueno, retiro un poquito más la cámara para poder ver eso. O sea, que siempre encuadres ese, ese borde exterior rojo que tienes, poderlo, poderlo ver siempre, para, para que no, eh, nosotros poder eh, mirar todo. Un poquito es un poquito más para atrás. Que siempre, en la parte de abajo Ahí, ahí estamos bien Estamos bien ¡Listo! A la cuenta De ustedes, chicos ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! Ese es el robot explosivo vea eso! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Le quedan tres! ¡Dios mío! Estoy, estoy sorprendido Queda uno, un vasito Uy, casi, casi, casi, casi yeah. tiempo. Yeah. Wow. Wow. Habla hablando de, de, de, de este Estuvo tipo de a esto. Sí. a esto de romper el récord. Roberto, tiempo. 18 segundos. Vicente. 19.34. Yo tengo 17, entonces nos vamos con 18. Eso significa que sobraron 102 segundos. 102 segundos para un tiempo, para un puntaje de 202 puntos. Nuevo récord nacional en Ecuador. Felicidades, o sea, muy, muy buena la participación en realidad. A todos nos sorprendió. ¿no? Yo parpadeé y ya estaban vasos afuera. O sea, fue así, te juro. Bueno, listo. Vamos al robot, Wally. -E? Ok, Wally, -E, a la cuenta de ustedes, chicos. ¿Ya? A ver. Una, dos, y tres. ¡Wow! Muy bien ese robot también. Vamos a ver. Bueno, está sacando por lo menos de a dos. Compensa tiempo. Uy, yo creo... Yo vi el vaso por fuera, el robot por fuera, pero enseguida revisamos eh, transmisión. Chicos, vamos a esperar a que termine eh, el tiempo o de sacar, pero... Eh, ya tenemos una duda que de pronto pudo haber salido el robot. Entonces, ahorita revisamos. Ya nos quedan dos vasitos nada más y bueno, la observación que... Nos que quedan dos vasitos. Ahí, tiempo. Tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Este, este puntaje es temporal y provisional porque está pendiente de revisión de si salió o no salió el robot. Eh, Roberto, ¿qué tiempo? ¿58, Vicente? 58. Yo tengo 57, nos vamos con 58, significa 62 para 162 puntos, pero vamos a, a revisar, entonces si ¿sí podemos ir... ¿Nos puedes ir recordando patrocinadores, Marcelo, mientras que revisamos, por favor? Eh, sí, mister Roboto, tenemos que dar las gracias a Dicenza, de la ferretería eh, Totoras. Encuentran lo mejor en materiales para construcción, eléctrico, hierro, tubo, plásticos y galvanizados. Tanques de reserva, grifitería, sanitarios y herramientas. Encuéntrelos en el barrio Santa Rita, en Totoras en Ambato, Ecuador, en el kilómetro 9 de la vía Abaños. Para contactos pueden comunicarse a los teléfonos 032 74 88 76 y al celular 099-34-74-105. También eh, le, les informo que penosamente el equipo eh, de Hiro de Maple Robotics nos dice que tiene problemas con la placa del robot y no se va a poder presentar para la para su segunda ronda. Oh es una, es una lástima, me imagino que este tipo de, de problemática sucede, o sea, pasa y, y como en todo rato, rato del debut existen estos problemas técnicos. Pero bueno, eh, para la siguiente vamos a estar igual pendientes y, y les deseamos que, que puedan solucionarlo en una próxima ocasión. También me gustaría aprovechar el momento para mandar saludos a todas las personas que nos están observando desde diferentes partes del país, incluso a nivel internacional. Y también invitarles a dejar sus likes, sus comentarios para mandar saludos. Si quieren mandar saludos a alguien, hoy es del día, hoy es del momento. Y también para compartir esta transmisión que, que desde ya ha dejado emociones fuertes también por el momento. Exactamente, Jake. Ahorita los jueces se encuentran revisando el VAR al estilo de la FIFA. Tenemos el video para comprobar cada instante. Yeah. Marcelo, ¿me compartes en el grupo de jueces, porfa, para compartir con los jueces o te lo mando a ti? Envíamelo a mí, porfa. Quiero la opinión de ellos. A ver, dame un momento. Parece, parece que tenemos una, opiniones divididas por ahí. Vamos a hacer eh, una observación con, con todos los jueces para que no, no quepa la menor duda de, de una decisión objetiva. ¿no? Entonces, estamos a, a la espera de, de, estas, de la decisión de los jueces, de ver qué pasó con eh, el último robot que participó. Bueno, mientras tanto, mientras que eh, vamos a esperar la, la opinión de Vicente, yo ya di yo ya mi parte, <ríe> voy a esperar a Vicente y a Roberto a ver que, que si están de acuerdo conmigo o no. En este momento, eh, simplemente, eh, Jake, que ahorita hablábamos, que tú me decías de que cómo empezó esto, eh, esto empieza, eh, Robo ya me empieza el año pandemia con todo este cuento de la locura de, de estar encerrado en casa empiezan algunos torneos eh, virtuales con Robotic people fest empieza el, el, el step rock en argentina el brainstorming de argentina también bueno empiezan algunos eh, también el rol rambo y luego ya en otro, yo empiezo a participar yo he estado siempre como entrenador como juez, como, como rey, como jurado, en muchos torneos presenciales. Y me dio por empezar a participar, nunca lo había hecho, y empiezo a darme cuenta que, eh, primero, es una buena una bonita oportunidad de hacerlo. Eh, es una, una forma de hacerlo, ¿no?, de, de participar ahí. Eh, un momentico. Aquí que me están enviando algo, y eh, yo veo que también se puede cambiar algo, no que podemos hacer algo un poquito diferente, un poquito, eh, digamos que primero que todo que le cumple a los a los participantes con, con premios que también proporcionen retos diferentes, retos nuevos que no a veces eran las mismas categorías de sumo, mini sumo. Eh, velocista, entonces que cambiar un poquito, y empieza RoboJam en octubre eh, queríamos empezamos RoboJam en octubre y fue creciendo, ¿no? Empieza este día de hacer los torneos nacionales, y bueno, ya, ya hemos contado con muchos participantes hemos ya ha pasado los 800 participantes eh, los más de de 500 equipos y demás bueno, te cuento que, que ya tenemos en este momento ya tenemos eh, decisión una decisión unánime por parte ya, de unánime. los jueces eh, me falta me sí parece que sí sí sí sí el robot se considera hay una parte del robot adentro por lo tanto se considera adentro con, remitiéndonos a la regla la regla no dice que las llantas deben estar adentro las la, las reglas dicen el robot debe salir en su totalidad en su totalidad. Entonces, si una parte del robot está todavía sobre la línea, se considera, rentable, por lo tanto, se valida el puntaje. Bueno, un saludo a MapleBot Robotics, a Henry y a Isaac. Bueno, lastimosamente, tampoco les fue en esta oportunidad. Eh, esperamos poder contar con ellos en el, en el próximo evento que va a tener el Bumper Podcast Bolivia. Y bueno, eh, seguimos entonces, seguimos entonces. Entonces, Wally, 162 puntos. Y siguen la pelea. Eso está reñido porque entonces con un equipo que ya desafortunadamente tenemos por fuera, ya la pelea es por el primero y el segundo lugar. Porque medalla ya tienen garantizada estos muchachos. Ya tienen medalla <risa> garantizada. La pelea es por el primero y el segundo lugar. Y te vamos a ir contando cómo va esta, esta pelea por, por, por ese podio. Primer lugar de forma temporal, temporal, con 342 puntos, el robot Atom, que era quien iba de, bueno, también iba al primer lugar la vez pasada. Segundo lugar, el eh, robot Wally -E de NASTATE con 266 y tercer lugar para el Instituto de Tecnológico Superior de Sucre con 215. Volvemos y repetimos, recordemos lo que le pasó al, al, al Instituto Técnico en la primera ronda, si no hubiera pasado eso, pues muy posiblemente iría de primero, o sea, en este momento la o sea, todavía hay pelea, todavía hay pelea porque cualquier cosa puede pasar, ya vimos que puede haber, se puede salir el robot, puede haber un, un fallo técnico, entonces cualquier cosa puede pasar. Para la última ronda, llamamos entonces al Instituto Técnico eh, Tecnológico Superior de Sucre, al robot Icaro. Eh, vamos. ¿La posición que hay que colocarle? Ya, la posición, entonces vamos con la posición va a ser en la misma posición donde salió en la ronda pasada, pero mirando hacia afuera, hacia arriba. Me explico. Ya lo voy a poner aquí. Qué pena, muchachos, que no pongo aquí la ventana. Ahora sí. La misma posición, pero mirando hacia arriba. Hacia afuera de la línea, hacia arriba. Listo. Perfecto. Eh, el vasito Es que yo creo que me tienes Los vasitos me los tienes trocados Juan Esos dos vasos deben estar Al lado de la línea del centro Esos dos vasos de, de los lados exteriores Están al lado de la línea No, no, no, eso están bien Eso está bien yeah. ¿Cuál? Listo El que está en el robot debe estar detrás del robot Este Sí. de nuevo, eso El robot allá, ese ahí y el del ladito, arriba es Arriba, arriba, eso, ahí yes. Y los dos de abajo, igual El de El de el que tienes en la esquina, al lado de la línea ¡Epa! Sí. Y lo mismo al otro lado Y lo mismo al otro lado, por favor Eso, así, así, así Eso, así, me los tenías Trocaditos, excelente Entonces, vamos a tu cuenta, Juan 3, 2, 1 Empieza Bueno, va muy bien ya, ya va sacando 4 Bueno, no sé si ahí está tocando línea Juan, te fijas si está tocando línea No, ese vaso de la izquierda sí, está tocando línea todavía Sí, está tocando línea todavía Listo, muchas gracias por tu honestidad Muy importante eso también, Jake que muchas veces cuando estamos en esta parte de virtualidad es muy difícil uno poder ver al detalle. Entonces, que los también los concursantes pues haya un fair play que nos puedan indicar, pues sí, todavía estoy adentro, todavía no ha salido, es muy importante. Y ahí salió. Salió, no, pero por qué? Quédate en casa, quédate en casa. Eras muy joven, era muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Confirmo. Correcto. Correcto, 50 puntos. Muchas gracias, Juan. Juan, te tengo buenas noticias. Tienes tercer lugar garantizado por ahora. Esas son excelentes noticias, compadre. Igual te felicito por atreverte a hacerlo y ya enseguida vamos a ver, entonces ya la final es de infarto, porque bueno, vea, le cuento qué pasa en este momento. Por un punto, por un punto temporal, quedó este robot Ícaro de tercero. Si de pronto hubiera sacado otro vaso, hubiera podido estar a, temporalmente en segundo lugar y a esperar un milagro, pero pero podía pasar, ¿cierto?, todo es espacio. posible. Todo, Entonces, todo, posible. todo es posible, todo es posible en, en RoboJam. Entonces nos vamos con nuestro robot, nuestro robot, nuestro robot Atom. Vamos con Atom preparando cancha ya, ya lo tenemos listo, ya está están listos. Están eh, listos. Esos, dos vasitos, esos dos vasitos deben estar más tirando hacia la línea. Eso, ahí, hay eso. Muchas gracias. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos tres el ese es muy rápido, Dios mío, y eso le pega como lárgate de aquí. No te quiero ver por aquí cerquita. Queda uno, queda uno, queda uno por el récord, por el récord. No, no, ya, yeah. ya. Yeah. Nos pone a hacer sufrir. Nos pone a hacer sufrir. ¿Qué, qué tiempo tenemos? Puerto tiempo? Yo tengo 19 con 38. ¿Vicente? 17,89. Y yo tengo 18. O sea, ¿nos vamos con 18? 18. Eso significa de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. 202 puntos. 202 puntos para este robot. Y bueno... Todo puede pasar, pero en este momento está, creo que ya, ya creo que están celebrando. Igual en la están celebrando por ese por esos logros, por ese podio, pero bueno. Ya, esto, eh, le, esto le estaría dando el primer lugar hasta, hasta el momento. Por ahora, por, por ahora. ahora. Ya. Uno, no, no, no sabemos si de pronto tienes un turbo o, o, o tiene, no sé, hacen el ciclón y da vueltas y los tumba todos para los lados. Así como... A ver, de pronto estoy mostrando mi edad cuando digo esto, pero si se acuerdan de supercampeones, claro. todo era posible. Sí. En supercampeones también. hacían un ciclón y salía la pelota dando <ríe> dando vueltas. Entonces... Estos, mo estos movimientos especiales, ¿no? Sí, sí, sí, el, el fatality, bueno. No, no, no, no. Muchachos, vamos con Wally, a la cuenta de ustedes. Ya, ahora, a la una, a las dos y a las tres. ¡Súper bien! ¡Oh! ¡Para mí salió ese no, robot! Ya. El robot sale, sale, sale, sale, sale. Mi pregunta es, ¿a sacar uno o alcanzó a sacar dos? Es no. mi pregunta. Porque no sé si cuando salió solo había sacado uno. Entonces, un momento... Yo sé que para ti está bien, pero tenemos que mirar, tenemos que mirar, tenemos que mirar. Danos un segundo. Nuevamente, nuevamente los jueces van a deliberar y van a observar qué mismo pasó con, con Wally. Eh, vamos a determinar si fue uno o dos vasos el que sacó. Ese está básicamente ahorita observando nuestros, nuestros queridos jueces. Entonces vamos a estar pendientes de la decisión que tomen. Eh, ellos, ellos nos van a avisar, ¿no? ya vamos a darles unos, unos minutitos para que puedan observar y mientras tanto, Marcelo, nuevamente vamos a, a agradecer a, a nuestros auspiciantes, pero antes también quiero agradecer y mandar un saludo a Karen Viviana, eh, dice saludos a Hachi y a los concursantes, excelente dos. participación, qué orgullo. ¿Ya tenemos tenemos tenemos ya un resultado? Sí, no, eh, eh, dos. Son, fueron los dos, sí, sí. Dos, dos, dos. Ya, perfecto. Si él sacó el segundo vaso antes de salir, eso significa 20 puntos. Yo creo que, bueno, todo pasa. Lo dijimos, lo dijimos que podía pasar. Lo dijimos que podía pasar. Eso no son, son situaciones que, que suceden, pasan. Nunca pensamos, nunca pensamos que iba a, a, a estar así, pero bueno. Entonces... Vamos entonces a decir las posiciones, ¿te parece, Marcelo? Si quieres, las indicas tú. Eh, sí, co correcto. Muchísimas gracias, Mr. Roboto. Antes que nada, el, agradec el agradecimiento a La Hueca Sin Filtro, que nos está ayudando con la locución en este evento. Eh, pueden ahí eh, disfrutar de la mejor música, entretenimiento y podcast, eh, diferentes puntos de vista. encuéntrenlos en Facebook como La Hueca Sin Filtro. Entonces, ya tenemos los resultados, vamos a empezar desde el tercer lugar. Eh, en el tercer lugar tenemos al robot Ícaro del Instituto Tecnológico Superior Sucre. ¡Felicidades! ¡Felicidades, bravo! Y en un segundo lugar, y recuerden que eh, tuvo problemas en, en la homologación, estuvo algo retrasado, pero eso no le permitió, eso no le impidió, perdón, colocarse en el segundo puesto con 286 puntos en total, el robot Wally de la Escuela de Robótica Nastratech Felicidades también. Felicidades, felicidades, Wally. Qué excel excelente, chicos. Bonita toma ahí, una foto. <risas> y en un primer lugar tenemos al equipo de Nastratech con el robot Atom. Felicitaciones. Campeón. Se considera el campeón, ¿no? Y tendría el primer lugar de RoboJamp Ro Ecuador en la categoría de Bumper Bot. Felicitaciones. Y les voy a contar algo. Les voy a contar algo, Marcelo. Mira, estuvo a esto de romper el récord que tiene RoboJam. De, 200, de de los 205 puntos, ese es el récord actual para BumperBot estuvo a 202 o sea, igual, en un segundo está ahí muy cerca les voy a decir una, una cu cuestión chicos, para que sepan de los equipos clasificados de los equipos clasificados a al RoboJam All Stars el Robot Atom es el de mejor puntaje actualmente listo, de los equipos clasificados eso no significa nada como ustedes se dieron cuenta que cualquier cosa debe pasar, pero para que vayan mejorando esos robots, para que lo sigan haciendo muy bien, ahí de pronto afinar esos detallitos que no se vaya a salir esos robot que estuvo muy muy por ahí pero entonces, chicos felicitaciones, felicitaciones a todos Marcelo, yo que Prendan la cámara a, a todos los que están presentes, incluso los colaboradores. A ver, Juan, Juan, ¿puedes sacar la cámara de, de la, del celular para que estés con la tuya solamente? Para que la prendas y estés con nosotros, porque vamos a hacer el saludo de, de RoboJam. El saludo de RoboJam, Marcelo sí se lo sabe, Marcelo sí se sabe el saludo de RoboJam. <risa> ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Entonces, se lo vamos a enseñar para que lo hagamos todos juntos. ¿Nos, ¿Les parece, chicos? Vamos, vamos, con gusto. Listo. Juan, si ¿sí me colaboras sacando el, el, el, la otra cámara del celular para que la apagues, para que dejemos sola, solo la tuya eh, y Denis y los demás. Eso, perfecto, para que tengamos aquí más, más campito. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar cómo es el saludo de Robo El saludo de RoboJame es el siguiente. Ahí Roberto... Vicente me colabora. Es con la mano derecha, abajo izquierdo, ro, vo, y antes con los pulgares, jam, ro, vo, jam. Listo. Chicos, si vieron cómo les saludo? Los chicos de Lastate. Ya, ojo pues, chicos de Nastatec, están poniendo atención para que hagan el saludo. Mano derecha a hombro izquierdo. Mano derecha a hombro izquierdo, Nastatec. Luego la otra mano al otro hombro. Y luego pulgares al frente. Exacto, entonces, Robo Jam, listo A la cuenta de tres, a la cuenta de tres todos Todos a la cuenta de tres, listo Jake, ¿estamos listos? Estamos, estamos Estamos, estamos a la cuenta de tres Un, dos, tres oh, Robo Jam Felicitaciones muchachos, súper bien Felicidades, felicidades a todos que, quienes han participado también y ya ese tercer, segundo y primer lugar, como decía Mister Roboto, eh, hemos tenido el mejor tiempo en toda, eh, la, de todos los clasificados, entonces desde ya felicidades a todos quienes participaron, muy emocionante eh, el, el, la categoría, el concurso de, de esta mañana, estuvo súper súper chévere, interesante, incluso como digo, para la gente que como que no, no capta muy bien, eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trata? Mr. Roboto nos ha ido despejando aquellas dudas también. Y, y bueno, agradecimiento también a los jueces, a Vicente, a Roberto, por esta estar, esta mañana estar pendiente también de todos estos detalles, eh, hacer el, estas observaciones también a tiempo y determinar los ganadores. Muchísimas gracias a, a todos. Eh, Marcelo, ¿me confirmas? Eh, con, con esto estamos cerrando el, el concurso de esta, de esta categoría. Sí, Jake, hoy eh, se termina, terminamos con las categorías del día de hoy. Les esperamos a todos el día de mañana. De mañana tenemos eh, tres categorías muy emocionantes. A partir de las 10 de la mañana tenemos Biped Race, cuál es la carrera de bípedos. Vamos a tener robots ahí compitiendo igual por llevarse el, el, los, los, el podio. Luego tenemos a Color Esta categoría va a estar muy emocionante. Ha sido la primera vez que salen eh, los extremos del laberinto. Vamos a tener ahí programación en vivo. Son 11 equipos que están participando en Color Va a estar muy emocionante a partir de las, de las 10 a.m. Y a las 2 y media de la tarde tenemos Skill Drive, que igual es una categoría muy emocionante que se mide la destreza del piloto. Vamos a tener ahí cuatro equipos compitiendo por llevarse el podio en esta categoría. Entonces, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos, gracias a los jueces y a Mr. Roboto en especial por ayudarnos esta tarde desde RoboYam Robo Internacional. Así es, Entonces, si muchísimas gracias, dejarte, muchísimas gracias a todos. Eh, ju justo, per perdón que te corte, Marcelo, antes de ir culminando esta parte, también me gustaría... Eh, agradecer a las personas que se han ido sumando en, en la transmisión de Facebook Live, a todos quienes han ido comentando también, y e invitarles a que el día de mañana también puedan formar parte de, de este concurso a través de nuestra plataforma en Facebook, RoboJam Ecuador, para que puedan comentar, dar like, compartir, y vamos a estar pendientes de este, de este concurso. Y antes, eh, solo para terminar, me gustaría también, Marcelo, que, que podamos agradecer finalmente a, a nuestros auspiciantes. Exactamente, muchas gracias a Antes de los auspiciantes Para cerrar con los auspiciantes hámole unas palabras por favor eh, Si nos ayudan los jueces Alguna palabra para los competidores Vicente Bueno, de mi parte Felicitarles a todos los participantes Dieron lo mejor de ustedes Y en verdad quedamos bastante sorprendidos Tenemos a uno de los mejores clasificados Para el robot Young All Star Entonces felicitarles a todos ...y que sigan adelante y perfeccionen sus robots. Gracias. Gracias a ti, Muchísima. Vicente. Inge, Inge, Roberto, ¿algún mensaje para los participantes... ...y la gente que nos ha acompañado el día de hoy? Sí, gracias, Marcelo. Eh, sí, es muy grato ver a jóvenes que el día sábado... ...se dan cita a concursar, ¿no? Y sobre todo a, a este mundo de la programación... ...en el que nos hemos inmiscuido en esta pandemia... ...se es ha ido acelerando... Y se ve esos grandes resultados, de tal forma que tenemos el récord nacional y también eh, me imagino que, según las palabras de Mr. Roboto, el récord de la competencia. Sería muy interesante verles competir en la final y que ese premio se traiga a Ecuador. no eh, Felicitarles, eh, es muy grato ver cada vez desde más chicos, también verles desde los 8 años, ahora que tiene 11 el competidor, y sobre todo, eh, todos son ganadores una vez que se meten en este ámbito de la robótica, pues van de largo. Yo inicié hace, en el 2008 y, y sigo aquí. Y seguirles invitando a, a que posteriormente sigan después ayudando a las demás generaciones, que Latinoamérica necesita tanto ese desarrollo en la robótica y meternos también en la pelea para cosas más grandes. Y saludos a todos y una excelente organización. Excelente, muchas gracias Inge, eh, y para cerrar con broche de oro, Mr. Roboto, palabras para los competidores, los seguidores de Roboyam. A todos los competidores, primero que eh, todo, un agradecimiento muy especial por haber creído en el torneo, por atreverse a participar, teníamos competidores como Juan de, de la Escuela Técnica de sucre que, que era primera vez que lo hacía, primera vez que participaba en este formato, se atrevió y lo hizo muy bien, y, y así también tenemos la escuela de la Strate, que ya lo ha hecho, ya ha participado, ya, ya es uno un, de esas escuelas, de esos equipos que uno siempre tiene como ahí en la mira a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, un agradecimiento especial por haber participado, a todos los que nos acompañaron en la transmisión, por estar también ayudándonos, eh, compartiendo la señal, dando sus likes, comentando y demás. Porque esto hace que el torneo cada vez crezca más. En este momento estamos diciendo el doble contado ahorita, Jake. Tenemos más de 500 equipos participantes, más de 800 robotistas que han pasado por acá. Hemos, estamos haciendo la estadística la semana pasada con el, el último torneo de Perú. Llevamos más de 25 mil personas alcanzadas con estas transmisiones y estos torneos. Eso eh, es algo que queremos cada vez eh, replicar esto más. Que la gente se dé cuenta de todo lo que potencia esto en los chicos para que participen y para que lo, también a los patrocinadores un agradecimiento súper, súper, súper especial. Porque gracias a ellos se hace posible estos espacios. Eh, sin el apoyo de la empresa privada, a veces es muy difícil. Entonces, muchas gracias. Un, unas felicitaciones muy grandes para ti, para Marcelo. Para Marcelo por haber organizado todo. Y lógicamente, Jake, muchísimas gracias por estar presentando el día de hoy y, y bueno, no, que sigan participando y que si no quedaron, no se desanimen, viene Paraguay, Royan Paraguay Royan Panamá Royan Bolivia, Argentina y España, entonces no se desanimen y hay oportunidades Muchísimas gracias Mr. Roboto y para cerrar, muy, agradecer a nuestros auspiciantes, a Dicenza Totoras por vincularse en nuestro torneo y apoyar la educación de los niños, encuentra lo mejor en materiales de construcción y eléctrico en Totoras, en la vía a baños en el barrio Santa Rita y también a la corporación Wolf quienes se suman también con el compromiso de la enseñanza de la robótica como parte del aprendizaje eh, de los más pequeños. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el día 2 de participación en Roboyama Ecuador. chao chao